Le damos la bienvenida en el móvil. Hola Julián, ¿cómo estás? Muy buen día. 78, perfecto. Sí, claro. El peso uh -huh. que me dijo el médico. ¿Cómo andan? Sí, sí. Muy bien, Julián. Después <risa> decime dónde queda esa <risa> balanza, si voy yo también. <risa> claro. Como decía... Como decía... <risa> Como decía él en Chile cuando salíamos a la calle, la telemiente, la telemiente. ¿Cómo andan? Qué lindo saludarlos. Muy bien. Julián. Contexto de farmacia, Tanito, para hablar para hablar de algo que hace un mes parecía que nos iba a salvar la vida a todos y después fue como una velita que se apagó. El, el tema de los autotest en las farmacias. Recuerdan. El enero tremendo que tuvimos con tantos casos con la gente haciendo cola en los, en, en los lugares de testeos claro. Y claro, parecía parte de la solución que las farmacias tuvieran los tests. Comenzó, no se han vendido tantos. Ahora vamos a tener números. Y bueno, evidentemente la demanda ha bajado con los casos. Saludo. Hola, Ariel Barrio Nuevo, ¿cómo estás? Farmacéutico director de acá de esta farmacia. Estamos en la farmacia del Puente de Plata. del Plata. Gracias, San Martín. Y Mosconi es la otra. Es que no... Claro, conocí. esta farmacia antes era chiquita, ahora es maravillosa, la verdad que han crecido mucho, ¿no? Sí, con esfuerzo, con trabajo, con el apoyo de los pacientes. Ariel, me acuerdo que hace como un mes y pico hicimos esta nota cuando llegaron, que era toda una bien, novedad. Madre. Mira, gracias, Chicho, gracias, vas a tener bien, el bien. test rápido. Saluda a la muchacha allá. Y un Monovio Antihead, Rapid Test. Bueno, este es el test rápido. Se vendió como una solución en un momento donde había mucha demanda. Bueno, 2.000 en toda la provincia, no se vendieron tanto al final porque empezó a bajar el virus. Claro, fue mayor la expectativa a inicios de enero, donde había mucha, muchos casos de COVID. Llegaron a principios de febrero y para ese tiempo ya había bajado un poco la, el pico de contagios. ...igualmente las consultas eran importantes... ...y bueno, se vendieron bastante en esa época... Claro, ...después fue decayendo. En ese primer momento se vendió mucho. Exactamente, tal cual, como vos ¿De decís. ¿Es el mismo precio de que arrancó hasta ahora 1.650 pesos? Sí, sí, sí, hay una dos marcas en el mercado... ...esta marca tiene ese precio. Contame qué marca es esta. Inmuno Bio Inmuno es Bio. una de las dos dos, tres que han entrado... Este, ...son todos buenos, están todos autorizados obviamente... Eh, vienen con la autorización del ANMAT. ¿Sigue preguntando la gente o ya pregunta menos por autotest? Pregunta menos porque la psicosis pasó. O, pasó, exacto. Igualmente no debemos bajar los brazos porque esto todavía sigue, obviamente. Ayúdame a entender esto, vendés eh, cuántos por día o, o ni siquiera hay día en que ni siquiera vendes no, uno no, solo. Las, las consultas son varias por día, a lo mejor la venta no es diaria, uh -huh. este, eh, pero en la semana sí, se venden varios. Vendés varios por semana. Exacto. Entiendo que es muy sencillo de hacer, te, lo, te pones el sí. el, no, el, hisopo. el hisopo, gracias. El hisopo en la fosa nasal, claro, es largo. Yo me lo he hecho como tres veces y es muy molesto, ¿no? Porque hay que meterlo hasta el fondo. Sí, sí, sí. Esto una vez que lo realiza el paciente en la casa, nos informa a nosotros el resultado y nosotros lo pasamos a la página de, que está ligada a CISA o también tiene la propiedad del paciente de hacer él mismo su reporte. Eso estaba leyendo, que tiene que reportar el paciente y ustedes, porque estás dentro de CISA te tienen que cargar para estar dentro del sistema sí, oficial. Exactamente, sí, sí. Es así el procedimiento, la trazabilidad del, del dispositivo. Yo tengo que avisar cuando lo recibo, cuando lo vendo y después el resultado correspondiente. Te pregunto esto porque es lo que dice la gente salud, yo sé que vos estás en el tema también. Nos espera marzo y abril bastante tranquilo y piensan que en mayo, junio, con los primeros fríos, puede volver a crecer. Me decíamos, llegaron 4.500 y contamos 4.500 de estos test a Mendoza, se vendieron 2.000, y 2.500 en stock, o sea, que está preparado el sistema por si vuelve a crecer el virus. Toco madera, Chicho, por favor que podamos comprar si hace falta los autostés de la farmacia. ¿No es un precio tan caro si tenemos que saber eh, nada y tener ese resultado? Sí, exactamente. Eh, yo creo que no vamos a tener problemas respecto a la disponibilidad de los test en caso de que haya alguna otra, algún otro pico de contagio. Contame vos que estás en contacto con la gente como, como, como un dispensor de, de, de, de remedios y todo eso. Me decías eso, ¿no? Había como mucha paranoia con el tema del barbijo, la distancia y sentís que eso se va relajando, que la gente está más tranquila. Sí, la gente está más tranquila, la gente tiene necesidad de ser libre nuevamente, todos. Eh, igualmente en ambientes cerrados, hoy por hoy sigue siendo recomendación usar el barbijo. Bueno, entramos y nos dijeron barbijo, digo, a todos los que entran le están pidiendo el barbijo, ahí al colegial siguen con todas las medidas de cuidado. Sí, sí, por supuesto, hasta que haya una voz oficial que diga... Dejando algunos elementos de, de, de seguridad, obviamente que hay que seguir teniéndolos. Entiendo que vos no, no has vacunado en esta farmacia, pero contame de lo que sabes, porque sabemos que con la vacunación pasó algo como con los autotest, que arrancó como una explosión y después también ha sido como muy tranquilo y no, no hay tanto movimiento de vacunación en farmacia y creo que es solamente AstraZeneca por el tema de, de que requiere menos frío. Exactamente, la cadena de conservación es más segura, entre 2 y 8 grados, y eso lo hace mucho más fácil la manipulación en los ambientes privados, digamos, farmacias privadas. Eh, al inicio empezó también con mayor fuerza la vacunación. De esta sucursal dentro de nuestra red de farmacias no está vacunando actualmente, pero sí tenemos sucursales que sí lo están haciendo. Eh, le pido a la población que cuando... Tome el compromiso de ir y vacunarse, que le toman el turno y todo eso. Asista. Asista, porque si no, después las vacunas tienen ese periodo de, de viabilidad que si no es un. Se puede perder. Exactamente. Eso, que la gente ya no tiene. En va? algunos casos pasa, sí, exactamente. Bueno, pero está muy tranquilo. Vinimos sí. ayer del Polimeni que estaba toda la gente esperando y todavía no, digo, todo el sistema de salud listo y todavía no llegaba la gente, como que. Ha bajado mucho esa demanda también. Sí, exactamente. Eh, en enero todo el mundo, todos, todos concurrimos. Exacto. Y ahora, bueno, ha decaído un poco. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Y bueno, ahí los mostramos. Están listos. Si la gente los necesita, están. No es un precio exorbitante. Y bueno, esa posibilidad. Tenían un margen de error, ¿no es cierto? Como todo dispositivo de autotest. Eh, tiene un indicador testigo uh -huh. de que está funcionando o no Bien. el dispositivo. Eso reduce también, por ahí, el, el, la posibilidad de dar un falso negativo, un falso positivo. Pero entendí, ent, entendía yo, escuchamos que era como los test de embarazo, si te da positivo, es lo más probable es que lo tenga, en ese era como muy exacto. Sí, señor, exactamente. Gracias, Ariel, por tu tiempo. A ustedes, que estén bien. Ariel Nuevo, el director de esta farmacia, una farmacia hermosa, los autotests. Bueno, queríamos contarles eso, porque recuerdo claro. que estábamos trabajando en, en enero y que fue toda una locura el tema de los autotests y fue como, nada, muchísima necesidad, muchísima demanda, pero bueno, bajó el, bajó el nivel de contagios y bajó también la demanda de autotest y de vacunación, como te mostrábamos en el polimén Claro, pero hay que estar preparado Julián, porque también se prevé una nueva ola. ¿eh? Sí, claro que no, sí. No es que ha terminado esto, así que hay que estar preparados. Exactamente. Es posible que en unos meses tengamos ya con el ingreso del frío más casos y vuelvan a saturarse algunos puntos de testeo e incluso de vacunación. Gracias, Julián. Muy amable. Enseguida seguimos con vos.